Hola, ¿qué tal? Soy Gemma, eh, fundadora de Inana Coaching y bueno, estoy aquí para explicaros mi, mi experiencia de, de, de este gran, gran taller y grandes días. Hace un mes no estaba segura de querer hacer este, este taller y bueno, y rondaba por aquí por mi cabeza el uff, bueno, pues lo que puede, podéis pensar muchos de vosotros, son muchos días, que es mucho dinero y os tengo que decir que los días os pasarán volando, querréis más días. Y el dinero lo vais a recuperar segurísimo, porque os van a dar un montón de herramientas que empezáis a practicar y a aplicar desde aquí, desde el primer día. O sea que no os lo penséis si queréis ser un maestro de maestros.